¿qué tal? Soy Xavi Luque, bienvenidos a otro vídeo de mi canal. Vamos con Anita en Rock in Rio, pero no es en río de Janeiro, es en Lisboa, 2022. Vamos a ver la actuación de Suacara, Cara, que fue la canción con, con la que yo descubrí a Anita. Ya, ya sabía de su nombre, pero hasta que no lanzó esta canción con Pablo Vitar, eh, hecha por Mayor Laser, no supe, eh, no supe verdaderamente quién era. También os quiero pedir disculpas porque ayer colgué un vídeo en, en los American Music AdWords de Anita con, con la canción Envolver, featuring también Missy Elliot, el cual me bloquearon mientras yo estaba trabajando a las 2 de la mañana. Y bueno, mi sorpresa fue esta. Cuando voy a ver cuántas visualizaciones tenía, digo, bueno, si esto no está contando. Y es que me habían bloqueado el vídeo. Vale. Genial. Gracias, YouTube. Pues nada, vamos a ir con Anita, su cara en vivo en Lisboa 2022. Anita. Por cierto, tengo este concierto pendiente de verlo entero, así que estaros atentos que pronto, pronto lo veré y lo subiré. Vamos allá. Já nem para, de Você também, mas é cheio de história O sea, esto como presentación para yo conocerla fue lo más. Y me encanta este look faraónico. Pablo Vitar, al que también amo muchísimo. El largo este de palo vital es brutal. Wow, <risa> necesito ir a verte, Anita. Bueno, me encanta el look de la bailarina de verde. Esta, esta, brutal. Bueno, lo que es precioso. <tose> Oh. <risa> oh. <risa> ¡Reina! ¡Reina! O sea... Esto parece una tontería, pero es súper importante darle visibilidad a la comunidad LGTBIQ+. ¡Wow! Bueno, lo dicho, me encantaba esta canción, me ha encantado la actuación. Ojalá pudiera ver esta actuación en directo con Pablo Vitar y Anita. Esto sería lo más, verla en directo, con mis propios ojos, no, no en YouTube. Mm, sería un regalo, un regalo de... de... Bueno, no, soy ateo, pero como se dice, un regalo de Dios. Uh, bueno, Anita, te quiero. Eres preciosa, eres perfecta. O sea, lo haces todo bien, cantas, bailas, cómo te mueves, cómo cantas, brutal, o sea, brutal. Ya te digo, eres una reina. Bueno, pues hasta aquí Anita con la cara en Lisboa, en Rock in Rio. Ya os digo, tengo el concierto pendiente de verlo, está entero en YouTube, así que ya mismo estaré viéndolo. Y nada, hasta aquí este vídeo. Si os ha gustado, no olvides de darle like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo.